Hola bariteros, soy de Hueta, estamos aquí en la varita y te voy a enseñar lo último de lo último. Comenzamos. Lo primero que te quiero enseñar es la mesa velador maleta, bueno, la mesa maleta velador, como te enseñé la, la de modelo, la del 38x38, te voy a enseñar la grande y tengo las dos para que veas un poco la comparativa. ¿no? Esta es muy manejable para llevarla a una cosa que no sea muy grande para, para que sea muy práctica, esta pues ya es para pues, un evento familiar, un evento infantil pues un poquito más eh, potente. Aunque el peso no es muy grande, ¿vale? la, la mesa de sí que tiene un volumen considerable, funciona igual, ¿eh? porque en el aspecto técnico es prácticamente la misma mesa con los mismos accesorios, el descargador, el, el cajón, y solo quería que vieras un poco pues la diferencia. Esta tiene 60 de ancho, esta tiene 38. ¿vale? Entonces, lo mismo con las ruedas para frenar. Pero bueno, entonces, aquí tienes una mesa que para hacer este vídeo y enseñarte las novedades de hoy, pues la voy a utilizar, solo para que la vieras. Te voy a enseñar un juego que está petándolo. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos sacado a la venta, lo tenemos aquí en exclusiva en la varita y como es un juego que está de moda lo que es el tema de, de, de la predicción que te voy a enseñar pues la gente que viene a la tienda y lo ve, se lo lleva directamente ¿bien? Fíjate lo que es el juego es Among Us Prediction, para el que no lo sepa esto es un juego de móvil que se puso muy de moda con el tema de la pandemia, cuando la gente estaba en casa ¿Eh? viene... Viene en su envoltorio y con las instrucciones y lo que lleva es una carterita con una serie de personajes de, del juego ¿m? que son tripulantes y, en, y tal, igual que ocurre en el juego aparece lo que es un cadáver. ¿Bien? Entonces eh, se reporta el tema ¿eh? de, de que apareció un cadáver y hay que buscar al impostor. El impostor es el asesino o el impostor es el que ha eh, producido ese cadáver, ¿no? Y entonces, eh, con el desarrollo del juego al final se adivina, ¿eh? Por medio de una predicción, quién eh, ha sido el, el impostor, ¿bien? De todas maneras, por aquí, eh, te doy el enlace al, al vídeo de la demo. Es un juego, bueno, hecha en, en calidad Bicycle, Que ¿eh? esto es eh, calidad de la buena buena, ¿eh? Y... Y bueno, pues eso, para que, para que lo quiera, a un precio muy, muy interesante, y ya te digo, el que, el que no lo tenga, se lo va a perder, porque esto se va a agotar rápido, rápido, rápido. Una de las cosas que te quiero enseñar es el clavo diablo, o clavo de mentalismo. Eh, me cuesta decir, me cuesta decir lo que es para no mm, decir demasiado... A, ...a la gente que no sea mago... ...¿vale?... ...pero bueno... ...lo voy a enseñar... ...es... ...un pedestal... ...un clavo... ...de verdad... ...esto se pone aquí... ...se ponen tres o cuatro vasos... ...o los que quieras... ...y bueno... ...y al final... ...vas descartando hasta que... ...hasta que este lo dejas sin pinchar... ...porque... ...como eres mentalista... ...lo... ...lo sabes... ...bien... ...entonces tu mente va a ser capaz de saber dónde está el clavo sin ningún problema. ¿Bien? Eh, el juego, me imagino que lo conocerás, ¿eh? es un juego de mentalismo, pero esta es una versión pues, eh, un poquito especial. ¿vale? Lo verás en la web con todos los detalles, entonces solo tienes que leerte la descripción para que veas un poco cómo funciona el clavo diablo de mentalismo... ...te presento un librito que está muy bien... Eh, ...el libro está escrito por Pablo... Eh, ...Juan Pablo, perdón, Juan Pablo Ibáñez... ...es un mago argentino muy creativo... ...tiene unas ideas estupendas... ...yo lo conozco personalmente... ...y la verdad es que tiene una mente prodigiosa... ...él mmm, no se... ...no se prodiga mucho entre los magos... ...quiero decir que... ...que siempre se mantiene en un segundo... ...en un segundo plano... Pero es verdad que el que conoce sus ideas las aprecia mucho porque es muy buen mago. Esto es una colección de 16 rutinas de mentalismo, ¿eh? utilizando solo a los espectadores y prácticamente ningún elemento. Solo las ideas que tienen valen bueno, pues, su peso en oro. ¿vale? Es un libro escrito en español, por supuesto, fabuloso para el que quiera hacer efectos de mentalismo un poquito distintos. Te voy a presentar esta vez unas eh, bolas de manipulación muy especiales. ¿Por qué? Porque eh, están hechas para que las puedas trabajar junto a pompas de jabón. ¿vale? Tú imagínate que tiras pompas de jabón y de repente ¡pum! aparece lo que es la bola transparente. Esta bola está muy bien porque antiguamente se hacían de, de plástico, ¿no? pero estas son de silicona. ¿Vale? Entonces, eh, el manejo el manejo es mucho mejor ¿m? porque tienen un agarre eh, especial ¿vale? y después, eh, bueno, pues eh, están, están muy bien hechas pues, para hacer lo que es la manipulación ¿eh? de, de lo que es la bola. ¿M? Entonces, bueno, es algo que es difícil de encontrar, tiene un precio muy bueno y creo que la calidad y el uso que se le puede dar es... Estupendo. Una de las cosas que está muy bien es eh, las transformaciones. Bien, pues esto, aunque las rutinas que se pueden hacer son varias y varia son variadas, esto es una, un billete, tú enseñas un billete, que eh, a la vista se transforma en una carta. Normalmente la carta elegida anteriormente por el espectador. Vale. Entonces es, eh, por eso se llama Money to Card, es decir, de billete a carta. El, el efecto ya te lo imaginarás. Le das una carta a un espectador, una carta elegida, eh, tú le dices que te apuestas un dinero a que se la aciertas y el mismo billete se transforma en la carta elegida. Bueno, pues un efecto pues para llevar siempre encima. Esto te lo enseño para que veas cómo son las varitas, las varitas confeti. Te explico. Eh, vienen seis varitas. Son varitas grandes que se pueden utilizar para para cualquier show de magia infantil y lo que tienen en su interior tanto en una punta como en la otra es una carga de confeti, vale? El confeti es grande, de colores y esto lo que consigues es lo siguiente: tú cuando pegas un golpe seco a la varita sale el confeti disparado. Eh, la sensación que da es como que el confeti aparece de la nada, porque es tan rápido. Tú imagínatelo, ¿no? Tú tienes aquí la varita y el golpe es ¡pum! De repente hay un montón de confeti en el aire. Parece que no venga de ningún lado, ¿no? Que haya aparecido directamente. Las varitas, como vienen ya precargadas, pues vienen para que las puedas utilizar y varia, o sea, eh, poniendo el confeti y, y ya está. Eh, se supone que cada vez que utilizas una, pues es desechable y automáticamente pues gastas otra. Pero tienes dos posibilidades. Primera... Cada varita por sí sola la puedes utilizar como varita. Es una varita que se ve bien porque es grande. La puedes regalar si no quieres. Y además, si te gusta, pues también puedes cargarlas tú mismo con confeti que te guste. Lo que pasa que tal y como vienen con el confeti cargado, con el precio que tiene, yo creo que no vale la pena ni montárselas. Esto las gastas, te puedes quedar la varita si la quieres seguir utilizando y si no, pues la regalas a algún niño y quedas... De maravilla. Bueno, pues el pompón que popularizó Alibongo ¿eh? lo han diseñado ahora en varita mágica. ¿Qué ocurre? Que tienes el mismo pompón con los cuatro colores, el rojo, el azul, el amarillo y el verde, pero con una varita mágica que al final desarmas para que puedan ver que no conectan los, los hilos por dentro. ¿vale? Pero lo bonito es que la varita te da un toque de mago. ¿Vale? porque antes era un palo ¿eh? y ahora es una varita mágica. Entonces se llama Pompón One o varita mágica Pompón. Está de maravilla para la magia familiar. Bueno, pues por último te voy a enseñar un, una cosa que tengo aquí. Antes, antes de enseñártelo me gustaría decirte que te suscribieras al canal si todavía no lo has hecho. La verdad es que me daría mucha alegría que te suscribieras si todavía no lo has hecho. Aquí, aquí tienes y dale a la campanita también para que te avise cada, cada vídeo que suba. Y dicho esto, te voy a enseñar lo último. Lo último es una cartera fuego profesional. ¿Por qué es profesional? Porque está muy bien fabricada, porque está para, hecha para durar y porque además está eh, fabricada en piel auténtica. No es una carterita de plástico que se te vaya a romper a los dos días si la utilizas adecuadamente y eh, la, la, la cuidas bueno pues va a durarte un montón de tiempo tiene la puedes utilizar como cartera diariamente la puedes utilizar normalmente puedes quedarte con todo el mundo cada vez que la enciendas la cartera a fuego sale el fuego y después la puedes ver que no hay nada vale tiene unas instrucciones en vídeo online y es bueno pues eh, una, una cartera a fuego hecha a mano de calidad para que te quedes con todo el mundo en estas fiestas